Hola, en este vídeo mostraré improvisadamente cómo eh, juntar un audio y un vídeo con FFMPEG. Para ello, llevaremos a cabo la sincronización de audio y vídeo. Lo primero que podemos hacer es mirar un tiempo de sincronización. En este caso, será el momento de cierre de la ventana, el, la cual es un momento abrupto. Además, está sincronizado con un movimiento de ratón o clic y un silencio, fácilmente identificable. Podemos ver el momento en el que pasa de un sitio de una pantalla a otra damos a navegar, irá y anotamos su tiempo, siendo este 0017435, lo podemos apuntar en un papel, ya que luego deberemos hacer una operación con la calculadora con él. Debemos también sincronizar el audio, para ello podemos utilizar Audacity, ya que estamos utilizando esto, podemos eh, hacerle mejoras en el audio, para ello Podemos ponerle el audio en mono, ya que en estéreo puede ser un poco variante para la cabeza. Y una vez que nos hemos quedado con la pista en mono, podemos normalizarla. El normalizado es una operación que casi no modifica el audio. Sin embargo, la compresión sí, por ello no debe ser muy fuerte. También podemos cambiarle el ritmo, ya que a mí me gusta ver los vídeos más rápido. Son más entretenidos y más fáciles de visualizar. Podemos normalizar al final y ahora debemos buscar el tiempo que queríamos, que está en torno al segundo 17. Este es el momento 26. Podemos Comencemos. mirar el audio. Además, está anunciado con un momento de convencemos. Tenemos el tiempo, que son 26.5557. Con la calculadora, podemos calcular el tiempo final del archivo. Siendo este en torno al segundo 9.112. Podemos buscar, hacer la selección. En el, en el tiempo 9.112. Debemos comprobar que este no selecciona nada de audio. Si selecciona audio, es que necesitamos un poco de tiempo extra. Este tiempo extra lo podemos sacar eliminando parte del audio innecesario, como por ejemplo el comencemos. O simplemente eliminar el silencio del clic del ratón. Esto nos dará un nuevo tiempo, 24791. El cual ahora tenemos un tiempo un poco inferior, siendo dentro del rango. Podemos ver que ahora ya no afecta al audio. Archivo, podemos exportar el audio, el cual yo le suelo llamar editado. Y le podemos llamar con extensión flag, para que no tenga pérdida de calidad. Una vez que ya tenemos el vídeo y el audio, lo podemos sincronizar con ffmpeg. Para ello, llamaremos al, al archivo de alguna forma. Yo lo suelo llamar de la misma forma que el, que el archivo de vídeo, con una extensión para diferenciarlo de editado. Y debemos sustituir también la introducción de los parámetros del vídeo y del audio. De esta forma ya hemos hecho todo un trabajo de edición de vídeo y audio con tiempos de sincronización. Espero que sea útil o te acuerdes de cómo se hace. Gracias.